Pasa la Voz, con Pablo Bastidas en Otra Voz. José Félix Laforide desea ser Contralor de Colombia, pero no olvidemos que fue inhabilitado por la Procuraduría, al parecer, por incidir en el caso denominado la Gis Política. Pasa la Voz. Gis Política caso emblemático en el que aparecer funcionarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez incidieron en que la decisión de algunas personas fuera apoyar un cambio de articulito de la Constitución Nacional para que fuera reelegido Álvaro Uribe Vélez. Pues esa vaina así sobre la temática de la señora política. Eso pues ahí la verdad no sé por qué. Ellos, pues sí, la vaina del gobierno eso... Da vueltas como un carrusel ahí la vaina y no... La Forit fue absuelto por el también ultraconservador y cuestionado ex -procurador de la República Alejandro Ordóñez. Ultraderecha y entre ellos mismos se genera pues uniones que son evidentes como la de Ordóñez con Uribe y hmm. con el que mencionas que no lo conozco pero pues si es de ultraderecha pues entre ellos En el portal otra voz fácil. Luis Carlos, usted sabe quién es. José Félix Lafory. Sí, claro. Presidente de FEDEGAN. Pasa la voz, caballero. Ricardo, eh, se va a elegir Contralor de la República el próximo lunes acá en el Congreso. ¿Usted sabe quiénes son los que están ternados? ¿Conoce a José Félix Lafory? Eh, sí, yo conozco al doctor Laforí. ¿Qué opinión tiene acerca de José Félix Lafory? Eh, pues yo no lo conozco personalmente, sé que tiene una trayectoria amplia en el sector público y en el sector ganadero. Digamos que se cuestionó un poco el tema de, de esta elección porque se dice que él estuvo implicado en el caso de la Gis política. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Pues yo te da conocimiento, a él no se le ha juzgado por, ni se le ha condenado a través de la justicia eh, por, un, por el caso de la Gis política. Entonces yo creo que mientras uno no tenga los argumentos y no tenga las pruebas de juicio, uno no puede juzgar a nadie. Pasa la voz. Pasa la voz. Pasa la voz. El próximo lunes el Congreso de la República en pleno decidirá quién será el nuevo Contralor de Colombia. Se dice que si Felipe Córdoba es elegido por eh, el Congreso sería el primer golpe al uribismo que al parecer estaría apoyando a José Félix Laforín. a la voz con Pablo Bastidas en Otra Voz.